Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta charla "Cómo llegué aquí, el alacrán de Cortés. Conoceremos la historia de Hernán Cortés cuando ofreció personalmente a la Virgen de Guadalupe en 1528 una valiosísima joya con forma de alacrán a modo de exvoto. El día de hoy nos acompaña la maestra Paola Morán Leiva, secretaria técnica de vinculación, guía y encargada de toda la programación de México 500 quien nos hablará de nuestro invitado especial, Javier López Medellín. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todas las personas que nos acompañan hoy. En este cómo llegué aquí, un poco especial, porque hoy eh, no solo vamos a hablar de cómo el doctor Javier López Medellín llegó aquí, sino eh, ¿Cómo es que esta charla llegó también aquí a comunidad? Eh, Javier López Medellín es profesor investigador de tiempo completo del de, eh, Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, antes de eso, y, y lo sigue siendo, ha sido puma de corazón, porque estudió biolo biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM luego la maestría en ciencias biológicas, también acá en la UNAM, después en su doctorado analizó los manglares del noroeste árido de México y luego hizo una estancia postdoc en eh, San Diego, en la Universidad de California. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un biólogo, un científico con el programa México 500, este programa conmemorativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre, que conmemora los hechos, la caída de México Tenochtitlan Y dentro de esta gran programación, un buen día, recibimos un correo electrónico de este científico que tenía una historia peculiar, el alacrán de Cortés. Cortés... Fue picado por un alacrán, uno de los más venenosos, los alacranes güeros, ya nos explicará el doctor eh, López Medellín de qué, de qué se trataba. Estuvo a punto de morirse y se salvó. Se salvó además con medicina tradicional y después de esto hizo un relicario costosísimo que Javier ha estado buscando y buscando y ya nos contará también esta aventura. Así entonces, yo los dejo, le paso el micrófono virtual para que nos, Javier nos cuente un poco de cómo, cómo combina esta pasión eh, biológica de la biología de las ciencias con la historia y luego nos, eh, pues nos revele esta historia del alacrán de Cortés. Muchas gracias a comunidad por esta charla el día de hoy y gracias sobre todo al doctor Javier López Medellín por acompañarnos. Te paso el micrófono, Javier. Muchas gracias. Gracias a, a ustedes, Paola, comunidad, por, por la invitación. Eh, a todos, a todas, a todos quienes están en la, en la charla que nos acompañan hoy. Ojalá que sea de su interés. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, eh, siendo biólogo, de, de, de, eso de, de, de que tienes que decidir qué estudiar a los 18 años y a qué dedicarte ya como de de lleno, pues ha sido siempre un tema muy, muy complicado, muy controversial, ¿no? Pero bueno, llegando siempre ambas disciplinas, la biología y la historia, han sido de mis pasiones. Y bueno, cuando llegó el momento de decidir, eh, estuve hablando con, con personal de la Escuela de Antropología e Historia, con, con biólogos que conozco de, de, de mi, en, mi, en mi familia, hay, hay biólogos, biólogas, eh, y entonces, bueno, conocí un poco también el, el medio de la biología. Entonces, cuando decidí por la biología, porque pensaba, bueno, si descubro si Hernán Cortés mató o no a su primera esposa, ¿qué? ¿no? O sea, no lo van a castigar porque murió hace ya, pues, 500 años, ¿no? Entonces... Eh, la biología es un tema apremiante, eh, que necesitamos pues, ponernos a trabajar por el planeta, por la conservación de los recursos naturales y por el bienestar social también, ¿no? Entonces, bueno, eh, he dedicado mis estudios, como, como dijiste, Paola, a la biología, pero sin eh, dejar de un lado la parte histórica, ¿no? Entonces, eh, pues encontré que hay eh, una rama de investigación que conjunta estas disciplinas, ¿no? Que puede ser la ecología histórica o la historia ambiental, etcétera, etcétera. Porque, bueno, eh, aprendiendo mucho de los errores del pasado, podemos prevenirlos eh, a los que podamos incurrir y también conocer por qué están ocurriendo ca determinadas causas en, en los tiempos actuales, ¿no? Mucho de ello, eh, aparte también, tengo, particularmente en mi, en mi pasión por la historia, es la conquista de América del siglo XVI, en general del siglo XVI, de la historia mundial del siglo XVI, pero en particular la conquista, no y, y, y de todas las historias que hay de, de conquista desde, desde América del Norte hasta la Patagonia, la que más me interesó y siempre me ha llamado mucho la atención es la de Hernán Cortés. ¿no? Su, su persona, bueno, ya he ido entrando mucho eh, en, en ella y he conocido... Muchísimo más de lo que en general los mexicanos conocemos por este porque tenemos cierto, cierta tendencia a, a que los sistemas educativos nos lleven a hacer a de a un lado, a hacer a un lado, sino de nuestra herencia, la parte española. Tendemos como a, a rechazar no solo la parte española, sino el, el, la, la conjunción de. de de mundos, ¿no? El, cho el choque, el encuentro de mundos eh, que ha originado lo que somos, tanto en el habla, en, en, en, incluso en la cocina, ¿no? O sea, ya eh, la gastronomía del mundo cambió, se globalizó el mundo a partir de, de la conquista, entonces fuimos entremezclando nuestras historias eh, y creando nuevas, ¿no? Porque, pues, aztecas ya no somos, dejamos de hacerlo hace mucho, no es que nos conquistaron, sino que, pues, más bien, eh, pues, crearon los españoles que llegaron entonces, porque también pues, son algunos que vinieron, junto con miles de indígenas este, no aztecas, e incluso algunos aztecas disidentes también, que, eh, pues, le ayudaron muchísimo a Cortés y a su ejército a conquistar, ¿no? Entonces, bueno. Para no hacerles más el cuento largo, pues ese es, ese es mi más, mi, mi, mi, mi interés principal, ¿no? El conjuntar historia humana y biológica y de hecho mi quehacer eh, académico eh, en, la, en la universidad es precisamente trabajar con, con la gente, con las percepciones sociales que se tienen sobre el manejo ambiental, ¿no? Para tratar de alguna manera de balancear los costos de la conservación. ¿Quiénes pagan los costos? ¿Con quienes obtienen los beneficios de la conservación? Entonces, de alguna manera, soy un biólogo social, si lo quieren, si se me permite, de alguna manera, ¿no? Por, pues ahí, parece, por ahí. Eso, pues nos parece fascinante, Javier, o sea, que se puedan combinar, porque eso también eh, da cuenta de que cuando uno decide... No es que tengas que elegir es renunciar, no decía Camión, o sea, no es que tengas que renunciar y que irremediablemente tengas que dejar de lado tus pasiones o tus otros gustos, así eh, tú, tú, no, tú eres, digamos, la prueba de que se pueden combinar. Y entonces así y con, esta, con este interés por la historia llegaste a Cortés y eh, a esta anécdota interesante sobre el alacrán. Ahí. bueno claro. cuéntanos si quieres y vamos a darle entonces a Javier un buen tiempo para que nos cuente esta historia y después si quieren la gente que está aquí en el zoom podemos podrá empezar sus preguntas y por supuesto a recibirlas también vamos a empezar a recibir en el Facebook pero eso cuéntanos la historia del la alacrán muy bien gracias bueno esta, esta conjunción justo eh, de la historia, en particular, como les decía, de los estudios de Cortés, me llevó a conocer esta historia de un alacrán en Morelos, en donde, en donde resido, ¿no? Y conozco además esas, esa especie y bueno, pues es, fue de mi interés inmediatamente, ¿no? Entonces, eh, preparé una pequeña presentación para contarle la historia, que veamos algunas imágenes y que los vaya, les vaya yo narrando. Eh, pues esta, esta aventura que tuvo Hernán Cortés y que fue lo que me ha llevado a, a pues, a buscar el, el dichoso alacrán Si empezamos con la siguiente, por favor. Cuando llegaron los españoles, en particular el interés que tenía Hernán Cortés era el se fijaba mucho en dónde podía, qué terrenos eran propicios para siembra de tal o cual este, cultivo, o para criar eh, eh, pues, ganado, o qué actividades económicas de entonces se, se pudieran echar a andar en el nuevo territorio. no eh, Y muchas, perdón, la anterior todavía, eh, gracias, y la, muchas de estas eh, actividades todavía son, están presentes, por supuesto, y son eh, fuente de riqueza, están generando recursos económicos constantemente para, para el país. ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, fundó el Hospital de Jesús en 1524, que es el primer hospital continental eh, del continente americano, por supuesto, que sigue eh, operando hasta la fecha. Vemos ahí algunas imágenes, la parte derecha es el claustro, es la parte antigua, digamos, del siglo XVI. La parte izquierda, bueno, es la fachada que podemos observar actualmente. La que sigue muestra las, las, las ambulancias, perdón, la que sigue, por favor. Vemos las ambulancias que tienen el, el escudo heráldico de Hernán Cortés y que están circulando todos los días por la Ciudad de México, ¿no? Está a, a, arriba en el, en el escudo, vemos el que tiene, perdón, el escudo de la izquierda, vemos el que está en la ambulancia, que se ve aquí en la, en la imagen de la extrema izquierda, y en la derecha, el escudo de la derecha es, un, eh, es una parte que tiene bordada un médico en su bata, ¿no? Es el escudo de Cortés. Entonces, bueno de alguna manera está presente en, en, en, las, eh, en la cotidianidad de los mexicanos. La que sigue, por favor. En este mismo lugar fue en el que se encontraron, donde se fundó este hospital, quiero decir, es donde se encontraron por primera vez eh, Motecuzoma y Hernán Cortés. Ahí, se, ahí decidió fundarse este lugar. Afuera está este mosaico muy bonito sobre el encuentro. Está uno de los pocos... Eh, bustos que hay del conquistador en el país, en, en, en el mismo hospital de Jesús, copia de la, eh, de la tumba del, del mausoleo en el que estuvo enterrado originalmente Cortés, que se envió a, a, a Palermo con sus descendientes más actuales, que son eh, italianos, y a la derecha vemos el único, en la, esta, esta placa, perdón, está en el atrio de la iglesia del, del hospital de Jesús, en la capilla de Jesús de la Concepción, eh, en el de la purísima Concepción, la, la, la iglesia de la purísima Concepción, se llama, perdón, y ahí vemos solamente esta, este, esta placa, detrás de la cual está un... un eh, cofre que contiene los restos de Cortés. Ya que sigue, por favor. Bueno, esta es la oficina del director del patronato del Hospital de Jesús. Vemos que es, es pues un museo por sí solo. Las sillas la mesa que, que vemos allí son también, son del siglo XVI, ahí estuvieron los restos de Cortés, mientras el Instituto de Antropología e Historia hacía un análisis forense para verificar la autenticidad de los restos. Las sillas, algunas de ellas, creo que cuatro de ellas son del siglo XVI originales, eh, y están, bueno, estas dos pinturas que están a la izquierda, además del artesonado precioso eh, eh, mudéjar que tiene eh, pues en el techo, es, es, es una belleza de oficina. A la izquierda está una de las imágenes aparentemente más auténticas de, de Cortés eh, fechada del siglo XVI y abajo es eh, Martín Cortés su, el hijo que tuvo no el primero, porque el primero lo tuvo con Malitzin, también de nombre Martín Cortés la foto, la imagen, la pintura que vemos ahí es de Martín Cortés el segundo marqués del Valle que fue quien, quien heredó el marquesado de Hernán Cortés y que lo tuvo con Juana de Zúñiga, que ya fue su, digamos, su esposa, eh, su segunda esposa española, ¿no? Ya con linaje y ya todo, toda la una. La siguiente, por favor. Pero particularmente en el actual estado de Morelos, fue donde Cortés tuvo su centro de operaciones, en donde fincó su centro de, de, de, de, del marquesado, su, su capital, digamos, de, una, de alguna manera, y aprovechó el entorno ambiental para pues, empezar a desarrollar la economía de su, de su estado, ¿no? de su marquesado. La que sigue, por favor. Sus trabajadores en la región, y no solo en la región, plantaban maíz, frijol, trigo, caña, algodón, y digo no solo en la región porque el marquesado del Valle tenía tierras en Veracruz, en Morelos, en el Estado de México, en Oaxaca en Guerrero, en, en los actuales estados, por supuesto, así que tenía un, un, un estado que cubría del, del Golfo de México al Océano Atlántico. Para estas plantaciones pues, se hicieron canales de irrigación, cercas, para mantener al ganado, tanto equino como bovino, eh, que, bueno, pues obviamente empezaron a fragmentar de alguna manera el, el espacio geográfico ¿no? eh, que, que existía, y también trajeron eh, muchos vegetales, eh, viñedos, plantaciones de viñedos, huertas grandísimas, trajeron palmas, eh, moras, árboles de moras, las famosas moreras, que son pues ya este, plantas exóticas, entonces eran plantas exóticas, ahora pues ya son parte de, de la vida cotidiana de, de los mexicanos. Pero bueno, todo esto fueron estableciéndose plantaciones en distintas zonas de acuerdo a su... Eh, a, su, a sus características de suelo y de clima, ¿no? Y también hicieron, bueno, obrajes, herrerías, talabaterías, etcétera La que sigue, por favor. Aquí un mapa de, de un buen trabajo que hizo Héctor Ávila Sánchez, muy interesante, donde se muestra cómo se explotaba el territorio morelense en la época prehispánica. Vemos principalmente la parte norte, era la que estaba, pues, habitada por los por los este, señoríos de tanto de Huastepec como de Ocuituco, Alpuyeca, eh, y que principalmente bueno, se dedicaban al cultivo de frijol, de maíz, de algodón, ¿no? algunas partes de cultivo de flores en, la, en el norte, y por supuesto también bueno el, el, el norte del estado de Morelos pues, siempre ha tenido vocación forestal. ¿no? La que sigue. En la que sigue vemos la parte del de territorio a fines de la época colonial, cómo se había transformado completamente el, el uso del territorio. Eh, la mayor parte este, son esta, estos palitos que vemos ahí en negro, pues son plantaciones de caña, caña de azúcar, más este, pues, la, la, los diversos cultivos que trajeron ellos, el ganado en la parte norte, vemos el, el ganado eh, caprino y al, a la parte... Sureste y suroeste vemos algo de ganado también eh, vacuno la que sigue en la capital de la en la actual capital del estado en Cuernavaca construyó su castillo palacio que actualmente es el museo de historia de Morelos desde la que era eh, fincó su, su marquesado del valle no en esta en esta foto en esta imagen del mapa vemos en qué en qué región era la que sigue por favor también en esta región eh, estableció los cultivos de caña. Ya lo había intentado en, en los Tuxtlas cuando llegó primeramente a Veracruz. Después en Coyoacán, en su estancia que estuvo allá, pero tampoco le fue de lo más exitoso. Empezó en la parte norte del estado, eh, fue bajando, ¿no? Eh, está actualmente la, que le dicen la hacienda de Cortés, en la parte norte, que no es la... No es la, la la original, digamos la buena, que es la que está en Jutepec, que es más en la parte sur. Después en Tlaltenango, quien conoce Morelos, quien conoce Cuernavaca, bueno, hay una glorieta muy famosa ahí, este, y es la región de Tlaltenango, ahí se estableció el primer eh, trapiche, que no ingenio, que era mucho más rudimentario, y que elaboraba pues algo de melaza con, con los cultivos para posteriormente eh, encontrar una mejor región en la parte de Jutepé, que es lo que se ve a la derecha en el mapa, en la parte eh, azurada así como oscurecida, fueron las plantaciones que tuvo eh, la familia Cortés de, de Caña, y en esa región también está actualmente, vemos arriba la, la foto, de la entrada a la hacienda de, de Cortés, ¿no? que es actualmente un, un hotel muy bonito y que tiene muchas... Este, eh, muchas cosas históricas, vale mucho la pena conocerlo. La que sigue, por favor. En la región de Tlaquiltenango en el municipio que está marcado ahí en, en la parte sur, seguramente hemos escuchado hablar del balneario El Rollo. Ese se llama el balneario así, El Rollo, porque tiene esta torre que está a la izquierda. Esa torre de la izquierda la construyeron el, el personal del Marquesado del Valle para cuidar el, los caballos la, el, los caballos, las yeguas que tenía Cortés en esa zona ¿no? entonces se llama el rollo por Hernán Cortés también, ¿no? la que sigue por favor pero en particular y lo que todo nos lleva a esto es que en Yautepec encontró la zona ideal para producir eh, él, él quería echar a andar la industria de la seda ¿no? en la parte centro-norte de, del estado, la industria de la seda eh, pues requiere de que los gusanos produzcan estos capullos que vemos en la foto, que son de donde se saca la seda, pero el gusano se alimenta de la hoja del árbol de mora. Entonces plantó hectáreas y hectáreas y hectáreas de moreras, ¿no? eh, que, están, que los vemos aquí, lo, pero dice más de 25 mil árboles en 22 plantaciones, pero estas plantaciones empezaron a producir recientemente a 1546, que ya había muerto... Hernán Cortés, ¿no? O sea, los frutos de, esta, de este trabajo los empezaron a ver y muy, de manera muy incipiente sus descendientes. La que sigue, por favor. Pero un día, mientras estaba Cortés, no sabemos si a caballo, caminando, recorriendo sus, sus plantaciones de moras, en la parte de Yautepec, que ya es Morelos, más este, tierra más caliente en el estado, le picó uno de los alacranes más venenosos que hay en, en... Este género, centruroides, es uno de los géneros más venenosos del país. Y algunos de sus representantes también más, este... con mayor veneno, están en Morelos. El, el famoso lacrán de Morelos, el centruroides limpidus, le decimos los biólogos, que es oh, el que está en la oh. imagen. Es un animalito, ¿qué les parece de este tamaño? O sea, 5 centímetros cuando mucho, 3, 4 centímetros. Bueno, ese lo picó y le fue tan mal. La, la que sigue, por favor. Le fue tan mal que este, le rezó a la Virgen de Guadalupe, pero no a la que está en el Tepeyac, sino a la que está en el monasterio de Guadalupe, España, que está desde 1200 allí, eh, ya de la que Cortés era muy devoto, incluso el estandarte de Cortés cuando llegó a la conquista era la Virgen de Guadalupe, le, le rezó desde México a la Virgen, que sí si lo curaba, pues le iba eh, a, a dar un, no sé, se lo iba a compensar de alguna manera, que le iba a hacer un suntuoso regalo o algo así, ¿no? La siguiente, por favor. Poco tiempo después, y gracias a, seguramente a, a la ayuda de los curanderos indígenas que conocían muchos remedios para, para ese tipo de, de envenenamientos, por suerte, Cortés se curó de la picadura del alacrán, ¿no? Entonces mandó a hacer con un orfebre una joya de manera de exvoto, que es como una especie de, de pendiente de colguije, digamos, pero de oro, con, incrustado con piedras preciosas, esmeraldas de, de, de Colombia, eh, vaya, muchísimas perlas que traían de, de las molucas, etcétera, y cuando adentro, del era como una especie de cofre, y adentro de ese cofre de, en, con forma de alacrán, que ahorita vamos a ver alguna imagen, puso el cuerpo del alacrán que lo picó, teóricamente, no es lo, que, es lo que se dice. Cuando regresó a España por primera vez en 1528, pasó al monasterio de Guadalupe, que vemos en la imagen, para... Eh, entregar el, el, la joya de la lacrana a la virgen, a su camarín de la virgen. La que sigue, por favor. Sabemos que existió, porque en este libro, en 1590, Guadalupe escribió esto que ven abajo, ¿no? El famoso capitán vino de, los, de lo más remoto de las Indias, en esta en, a esta santa casa, y trajo este escorpión de oro y el que le había mordido dentro es este engaste y pieza de mucho valor y de maravilloso artificio en que los indios se aventajaron, 1597. O sea, 70 años después de que él visitó el monasterio. La que sigue, por favor. Sabemos también, hay otro registro de este, de este alacrán, de la presencia del alacrán en el camarín, porque en, este, en esta publicación, la historia universal de Nuestra Señora de Guadalupe, Francisco de San José en 1743, dice, el exvoto es, oro, es de oro, como saico azul, verde y amarillo, 43 esmeraldas muy claras, grandes y hermosas, las más bellas labradas con mucha extrañeza, y que tiene también cuatro perlas, dos colgantes, y otras dos presas en las garras del escorpión, 1743. La que sigue, por favor. Este es el, el único dibujo que tenemos de la joya, el fraile un fraile desconocido, en 1778, iluminó el inventario de las alhajas del camarín de la Virgen, y entre ellas, en esta página, vemos el, el, lo que era el alacrán de Cortés, con la descripción que habían hecho los otros frailes en, en los escritos anteriores, en la parte eh, inferior. La que sigue, por favor. Pero, en 1835, la joya desapareció. Porque se publicaron unas leyes de desamortización de bienes eclesiásticos de España por el ministro Juan Álvarez de Mendizábal. Una cosa, pues, válgaseme la, la, la comparación con las leyes de reforma o algo, ¿no? O sea, todos los bienes que eran de la iglesia pasaron a ser eh, de, del Estado y entonces entraron y saquearon, desaparecieron muchísimas, muchísimas obras de arte, muchísimas eh, piezas, pues ya que se perdieron para la historia, tristemente, y no, nunca se supo más de la talacrán. La, la que sigue, por favor. En, do, en 2014, ya me había puesto yo con, con, en contacto con Antonio Ramiro Chico, que era el adjunto del monasterio, y yo le había pedido entonces si me podía mandar la, una imagen de la del del inventario que dibujó este, este fraile cuyo nombre ignoramos, porque estaba haciendo un escrito y pues quería tener una, una imagen a color, ¿no? Porque la que conocemos del libro de José Luis Martínez, que es la única que yo conocí entonces, pues es a blanco y negro. Yo lo quería ver pues de la mejor forma posible. Me escribió, lo fui a visitar, estuvimos platicando sobre, sobre esta joya del alacrán, me, me mostró el, el, el este el inventario, el, el, el, el trabajo que hizo este fraile en el siglo XVIII. Y un par de años después, un año después, me escribe y me dice, oye, mira, encontré esta publicación en, en la revista Guadalupe en 1948, titulada La Advocación de Nuestra Señora de Guadalupe por los Conquistadores de México, firmada por un tal Tobico y dirigida al reverendo padre Enrique Escribano, donde menciona esto. Con motivo de los actos, en honor de Hernán Cortés, quiero mandar a vuestra reverencia mi granito de arena para que lo deposite a las plantas de la patrona de la hispanidad y aumente el acervo común de la que recogió el escorpión, alhaja preciosa conservada hoy en esta capital, regalo del no solo conquistador, sino también evangelizador de la Nahuac, hoy México. Esta breve mención es la última ya que existe. 1948. O sea, que en 1948, de alguna manera, esa joya que todavía aparentemente seguía en el monasterio de Guadalupe, se envió a las plantas de la patrona de la hispanidad. Y eso es lo que ya, ya no sé. Primero me puse a, eh, como loco diciendo, pues a lo mejor lo enviaron a la basílica de Guadalupe, ¿no? Para que lo pusieran eh, pues, con, la Guadalu con nuestra guadalupana. ¿no? Pero después en algunos otros congresos y con, en... en en otros momentos he platicado con gente del arte que es especialista en el arte cortesiano y me han dicho que tal vez, no, no, no solo cortesiano, sino hispánico, que me han dicho que a lo mejor se refieren a la, a la Virgen que está en Zaragoza, no recuerdo exactamente en dónde, pero que también se conoce como la patrona de la hispanidad. Entonces, bueno, hasta ahí es en donde, hasta donde hemos llegado, yo he escrito a, a la Basílica, y me dicen que no hay ningún registro de, la, de, de, de dicha carta firmada por Tobico. No sé quién es Tobico, he buscado... No, no, no, no tengo mayor pista. ¿no? La que sigue, por favor. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está el Alacrán? Tal vez está en alguna colección privada, tristemente. Yo creo, si, si todavía existe... Hay quienes dicen que seguramente fue destruido, fundido, no sé qué, pero bueno, si todavía existe, pues a lo mejor está en manos de algún privado o eh, embodegada en algún extraño y oscuro lugar, ¿no? En alguna iglesia, algún, quién sabe, fuera de catálogo y que ha pasado por alto de la revisión de, de los que hacen los inventarios. La que sigue, por favor. Pues ya con esta me despido. Esta imagen es María Gloria Pignatelli Monteleone Cortés, que murió hace en 2015. Esta imagen es con un libro que le, obsequ le obsequiaron unos eh, colegas cuando vino a, a, este, a Morelos. Estamos justo viendo detrás la, el busto la copia del busto que les mostré que está en el Hospital de Jesús. Esta es otra de las copias que existen, que está en, eh, en la hacienda de Jesús, eh, perdón, en la hacienda de Cortés, en Jutepec, Morelos. Vino la señora a visitar este, pues la, el entorno, la hacienda, que era de su familia, porque hace, hace hasta poco tiempo era de su familia, la vendieron, les digo, ya es un hotel pues de cinco estrellas, incluso el Shah de Irán estuvo hospedado ahí, todavía hay una, una de las habitaciones que se llama así, la, la habitación del Shah. Y bueno, eh, es un gran lugar, tiene muchísima historia, tiene partes todavía muy antiguas, se puede observar por dónde entraba el acueducto que venía desde Chapultepec, pero no Chapultepec, México, sino Chapultepec, acá en Cuernavaca, tenemos una barranca que se llama así, es un parque muy bonito que tiene manantiales, que tiene incluso especies de peces endémicas, y eso es un lugar muy bonito para ir a visitar, si vienen algún día a Cuernavaca. Y este bueno, ahí estuvo, de ahí sacaba el, el agua para hacer su ingenio, ¿no? para echar a andar el ingenio que a diferencia del trapiche, el trapiche era movido por bestias originalmente, después encontraron esta agua y pudieron hacer... Que se moviera de manera hidráulica, pero solamente podían producir melaza y ya con la, con la instalación de los ingenios ya podían producir incluso alcohol derivado de la caña, ¿no? entonces eh, hacían azúcar refinada también, además de azúcar morena y bueno eso echó a andar muchísimo la, la industria azucarera que fue el principal ingreso del marquesado hasta el siglo XIX, o sea hasta la revolu hasta la perdón hasta la independencia ¿No? O sea, 300 años estuvieron viviendo los corteses, primero los que vivieron en México y después los que vivieron en España, porque la línea de Cortés se extingue en su bisnieto. A partir de ahí pasa a su tataranieta, que se había casada, casado con el, con el príncipe Pignatelli, ¿no? Eh, Digo, ya no es su tataranieta, va a ser su. Yo no sé qué número de tataranietas será, pero. Eh, bueno, ella desciende de esa familia. Así que, bueno, esta es la historia que me ha fascinado sobre, sobre Cortés. Actualmente, bueno, pues sí, sigo buscando el alacrán, me gustan mucho los alacranes como biólogo, entonces pues me ha llamado mucho la atención. Y ahora estoy trabajando también en cuestiones de los, las modificaciones ambientales que han resultado de las actividades que trajo Cortés, ¿no? Entonces, que, y que actualmente generan mucha riqueza y mucha contaminación también para, en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, dan mucho dinero, pero también, pues, pues tienen también bastantes, este, a, ocasiona deterioro ambiental importante en el estado, ¿no? Eso, eso sería lo que, lo que tengo para contarles. Espero que les haya gustado. Pues gracias Javier, la verdad es que la historia nos pareció fascinante desde la primera vez que la contaste, ¿no? Un poco también por eh, eh, la, la suerte misma de Cortés que se salva pues varias veces y esta de uno de estar a punto de morir, ¿no? Y luego, bueno, pues el misterio de la joya, que, que ya veo que también está provocando este, pues la curiosidad de varias gente en redes. Aquí nos, nos preguntan. Voy a, voy a empezar con las preguntas de redes, en lo que se animan las personas que están con nosotros en el Zoom. Anímense a levantar su manita y ya saben que aquí prenden su cámara. Si me levantan su mano, prenden su cámara y les damos la palabra. Eh, nos preguntan en redes, José Pereira, ¿nos puedes repetir el monasterio en donde se encontraba esta joya? El monasterio de Guadalupe, ¿no? Creo que dijiste que era. Sí, ¿verdad? ¿Y dónde está el monasterio de Guadalupe? En, en, en España, pero ¿en dónde? En, en Guadalupe, España, en Extremadura, en que exacto. es una de las provincias pegadas hacia Portugal, en el centro de, de, de España, en, del lado de Portugal, ¿no? Muy cerca de Medellín, que es donde nació Hernán Cortés, eh, de Trujillo, de donde salió Pizarro, y al, varios conquistadores vienen de esa, de esa región eh, árida, áspera, extrema, de España. Muchos llegaron de Extremadura. Pues la siguiente tiene que ver justo con esto, con, con ¿cuál era el pensamiento filosófico de Cortés antes de su llegada al continente americano y si cambió al llegar acá? Nos pregunta Albert, eh, justo de, de filosofías antes y, y después de llegar aquí. Es muy interesante, sin duda sin duda que le cambió la, la forma de pensar y de, y de ver el mundo, y, y pues era, era, un nuevo, era, un nuevo, era un mundo totalmente nuevo para él, no este, pues para ellos, no solo para él, sino para todos los, los, bueno, todos los 400 conquistadores, 500 que venían con él. Sí, claro que le cambió, le cambió la vida para siempre, de hecho, él lo que quería era morir aquí, no pues él, él, él, él no quería irse, quería... Y de alguna forma, cuando supo que, que iba a morir en Sevilla, él pidió que sus restos, en cuanto se pudiera, los enviaran para acá y bueno, están acá, ¿no? Sí. Eh, ha sido siempre, fue siempre su, su, pues, su objetivo de vida, ¿no? Echar a andar la Nueva España. esto sin duda que le cambió la filosofía y la mística y todo Toda la forma. Todo, que... fue como llegar a otro planeta, ¿no? Exacto. Ya no fue la comunicación al principio. ¿Qué valor monetario podría llegar a tener la joya? Nos pregunta Aldair Tuki. Uf, no, no, no, incalculable, debe ser incalculable. No solo, no solo por eh, las piedras preciosas y por, por el valor monetario que puede tener el, el, el, cada perla, cada... Eh, piedra preciosa que tenga ahí incrustada, además del trabajo del artesano, que es un artesano prehispánico, eh, pero pues lo que significa históricamente esa joya le da un valor incalculable, ¿no? Incalculable, o sea, no, no creo que se pueda, no sé, no, no, no, no. bueno, difícil, ahora no sí, ahora que, que tristemente se robaron los eh, documentos de Cortés de lo, del Archivo General de la Nación, pues se, han, se, se dieron cuenta porque los estaban subastando en muchísimos miles de dólares, ¿no? Sí, y claro. Eran documentos, no estamos hablando de una joya preciosa, ¿no? Voy a, voy a terminar con la última en redes, y ahorita vuelvo a redes, pero luego para dar la palabra ya a quien está aquí en la sala. Sí, eh, sí. ¿A qué dice María del Socorro Alonso, su mano? ¿A qué se le denomina arte cortesiano? Bueno, eh, a lo que quise decir con eso es eh, la iconografía cortesiana, ¿no? O sea, la, las imágenes que se han hecho sobre sobre Hernán Cortés, este, tanto por códices indígenas como por españoles o por europeos posteriormente, como toda toda esta iconografía cortesiana que existe, ¿no? No, vaya, a eso a eso quise referirme. Sí, que toda hay un Matthew Restal, ¿no? Acaba de sacar, bueno, no acaba. Hace un par de años, este libro de Cuando Cortés Conoció Moctezuma, donde aparece toda, mucha de esta iconografía, ¿no? Sí, eh, voy a. Entonces, ahora sí, si quieren. En... Ariadna Bucio, si quieres pre pre eh, prender tu cámara y hacer la pregunta directa, que además me parece interesantísima. Yo, justamente, mis dudas, y bueno, Javier lo sabe, Van sobre el alacrán, así que esta pregunta de Ariadna, de Ariadna a mí me, me gusta mucho. No sé si quieras prender tu cámara o quieres que la lea Ariadna, o quieras ah, pues no, no puedo prender mi cámara, pero el micrófono sí. Ah, okay. perfecto. Pues sí. ah, son primero dos preguntas: ¿Qué edad tenía Cortés cuando lo picó el alacrán? Y la segunda es: ¿cómo saben qué especie fue la que lo picó cuando lo vieron con ese dato? Interesante. Sabemos que lo picó el centruroides por la intoxicación que tuvo, ¿no? O sea, por el grado de veneno que le dio eh, y por la localidad en la que fue, eh, asumimos que fue ese alacrán, ¿no? Porque es el que está presente en mayores cantidades en, en Yautepec. Zunduri Muñoz, ¿quieres prender tu cámara o tu audio? Um, no puedo prender mi cámara, pero uh, mi pregunta es, ¿es cierto que los 400 conquistadores eran criminales en España antes del descubrimiento de América? Eh, no, no es cierto. Cuando llega Cortés, ya llega eh, pues bastante tiempo después de 1492, llega en 1519, tal vez algunos de los que se hayan embarcado con las primeras expediciones de, de Cristóbal Colón y sus hermanos, pues fueron así como medio forzados a venir eh, porque no les quedaba de otra, no sabían a dónde iban, pensaban que se iba a acabar el mundo y que nunca iban a llegar y todo. Pero una vez que se conoció eh, que había nuevos continentes, que, que había nuevas tierras y nuevas posibilidades de, de, de ser alguien, digamos, o sea, de, de obtener mejores empleos, si quieren decirlo, o, o tierras, que en España, pues, muchos se animaron a venir, no necesariamente criminales. El mismo Hernán Cortés, pues, sabía leer, sabía escribir, sabía de algo de legislación también. O sea, eran, era gente, no todos, por supuesto, pero sí venía gente que, que bastante más preparada y no necesariamente, más bien, no creo que fueran criminales ya cuando llegó Cortés, ¿no? O, o parias, digamos, ex, expulsados de, de España. Ya era una población diversa, ¿no? digamos. Eh, Ariadna, no sé si quieres volver a aprender tu audio. Ah, sí, esta otra pregunta que tenía era, ¿y si alguno de nosotros fuera a encontrar la joya o algún otro artículo de ese tipo, este, ¿qué, qué toque tendríamos que hacer? ¿A dónde la reportamos? ¿O dónde llamamos? Pues me imagino que al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? O sea, sería la, la, la conexión directa en caso de que su, su objetivo y que espero que sea ese, sea entregarlo a, a, pues a, para que sea del dominio público no a la cultura mexicana, incorporarlo. Pero por supuesto que yo pienso que a través del INAH, la verdad es que desconozco, no soy arqueólogo, no soy historiador, pero tendría que pero ser sí. por allí. ¿no? Sí, al INAH, porque es la institución que vela por el patrimonio, digamos que claro. vela por el patrimonio nacional hasta el siglo XIX y el inba ya es siglo XIX, XX y bueno, pues contemporáneo. Entonces, sí, tendría que ser Alina si es antes del XIX y Alimba si es después del, del XIX. Eh, Ana, Ana Lorrabaquio, no sé si lo dije bien, tu apellido. No sé si quieras prender tu cámara o tu audio. Sí, mi audio... Eh. Si se supone que aún hay una cura definitiva para la picadura de este alacrán, ¿de qué manera se pudo salvar Cortés? Y si, si fue con algún remedio, ¿por qué no lo ocupamos? Y, o, o si no fue con algún remedio, solo fue, fue en la Virgen o algo así? Bueno, sí, ya existen eh, antivenenos, ¿no? Eh, ya, ya existen antídotos para, para las picaduras de estos alacranes. Están obviamente disponibles principalmente en en los centros en los que se distribuye esta especie. Entonces, por ejemplo, si, si te llega a picar un alacrán en, en Cuernavaca, no es tan fácil que te pongan esa inyección, porque tienen que ver qué especie es, porque hay muchas especies que son, es pues, que de un dolor feo y de una hinchazón no pasas, ¿no? Pero sí, sí que existe ya el, el, el veneno, eh, perdón, el, el antiveneno. Y, pues, como ha estado de hace millones de años, los alacranes, miles de años en la, en la historia humana, pues sin duda que había remedios para, para salvarlo. no Yo la verdad es que pienso que los curanderos indígenas del de, de, de actual Yautepec o de la región, pues conocían algunas hierbas medicinales que pudieran utilizarla, tristemente la, la, la medicina eh, tradicional a través de, de, de infusiones o de, de plastos de de, de plantas nativas mexicanas se ha perdido mucho, tristemente por la urbanización, por el, por el avance de la, de la medicina alopática y de y de bueno pues de que cada vez te, te curas más rápido con una, con una pastilla o con una inyección que eh, utilizando plantas medicinales. Entonces la, la gente, pues normalmente preferimos este tipo de, de medicinas, no pero eh, Ana, eh, sí existía... Si sí existe ya, perdón, el antídoto para, para las picaduras de estos eh, arácnidos. Y si nos pican, tenemos que ir pues, rápidamente al hospital más cercano, ¿no? Ahí en Morelos, seguro. Sí, de preferencia lo que debe hacerse es eh, pues, colectar al animal, vivo o muerto, pero llevarlo para que los especialistas de salud lo puedan ver si se trata de un centruroides realmente o de un alacrán güero que son los, más, este, los que tienen veneno más eh, potente y eh, pues que ellos determinen si, si que, que, cómo proceder, ¿no? si se inyecta el antídoto o si nada más hay que esperar o, o dar este, eh, medicina eh, paliativa, digamos, para que el dolor pase lo más pronto posible. ¿no? Y, y dentro de esto que pregunta Ana, me parece también interesante, yo también te lo preguntaba, pues es como toda esta gente, estos curanderos eh, lo, lo alivian con medicina tradicional, como eh, digamos en, el, en la historia a veces vemos a la historia como malos y buenos. Y entonces en la historia de la conquista, y la conquista entre comillas, pues Cortés es el malo, no es malo malísimo, es casi el diablo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente quisiera salvarlo? Eso también da cuenta que a veces... O sea, que la historia es más complicada y que los hechos suelen ser más complicados de lo que pensamos o de, que, o de, de esta historia monolítica, ¿no? De mexicas, aztecas buenos, españoles malos. Sundori ¿no? eh, nos pregunta también, Sundori Moñoz, ¿quieres abrir tu micrófono o tu cámara? Y ya después de ella vamos a regresar a las preguntas de las redes. Uh, sí, mi pregunta es, ¿a qué se dedicaba Cortés antes de venir antes de venir al actual territorio mexicano? Uh -huh. Pues estaba estudiando leyes, sus padres lo mandaron a estudiar leyes, hijo único lo mandaron a estudiar leyes a Salamanca, a la universidad, donde tenían un pariente. Estuvo viviendo allí, pero pues a él como que no, realmente como que no le, no le entusiasmaba mucho eh, estar metido en la universidad estudiando eh, pues leyes, ¿no? no iba a decir legislación, pero más bien leyes. Y, eh, y en, primero tuvo una oportunidad para embarcarse a, a, a Indias, como se conocían, con Nicolás de Obando, tuvo un accidente, eh, no pudo, estuvo en cama, no pudo embarcarse, y en cuanto pudo, se vino a, a Cuba y estuvo ahí, pues, haciendo la vida, ¿no? Empezando a ayudar a la conquista, perdón, no a, no a Cuba, sino a a Santo Domingo, de ahí emprendieron la, la conquista de Cuba, él ayudó a Panfilo de Narváez, entonces que era el capitán de la, perdón, no Panfilo de Narváez, a Diego Velázquez, que era el, el, el, el que estaba a cargo de la conquista o pacificación, si quieren, como, de, como decían ellos, de, de Cuba, y a partir de entonces pues fue ganando su, su confianza y hasta que lo envió el mismo gobernador de Cuba, Diego Velázquez, lo manda a, a esta expedición. En redes siguen, siguen las preguntas y, bueno, David Valenzuela nos insiste un poco. ¿Por qué es más probable que hubiera sido un centruroides balsasensis y no otra especie? Balsasensis, yo pienso que fue Así. límpidos. David Valenzuela es un, es un compañero biólogo, entonces por eso la... la... Vaya, dejémoslo en centruroides y no, no, no nunca vamos a saber... A menos que se encuentre, no, ya, ni siquiera el cuerpo de la lacrana de existir ya se ha de haber pulverizado por los años, ¿no? Eh, vaya, dejémoslo en centruroides, David, para evitar taxonomías complejas. Complicadas, exacto. Aunque encontremos la joya, pero ya no sabremos. María del Socorro Alonso, su mano dice, ¿qué considera usted? Ah, y esta es una pregunta contrafactual. Estas también son muy interesantes. ¿Qué considera usted que hubiera sucedido con Tenochtitlan y nuestras culturas prehispánicas si nunca hubieran llegado Cortés y sus y los españoles? Híjole, no, pues está muy complicado, ¿no? Pero bueno, hubieran pero... llegado, ¿no? De todas maneras, no hubieran España. llegado, hubiera Europa... llegado un español sí o sí. Los Europa ya había estaban... quedado Sí, ¿no? Ya Era, había quedado chico, ya las experiencias. Eran el eran. principal imperio, estaban expandiéndose, necesitaban oro para las conquistas de Carlos V, o de los, eh, sí, de Carlos V y pues, del, del gran imperio, así que hubieran llegado sí o sí, porque ya, ya los teníamos en la puerta, ¿no? O ya estaban en la puerta, ya estaban en las Antillas, ya habían llegado a Panamá, ya, ya estaban explorando Florida, o sea, hubieran llegado sí o sí. Sí, hubieran llegado. Eh, ¿Qué David Martínez Recendis, el tesoro que nunca encontraron los españoles que fue tirado por los mexicas, ¿a qué se debe que nunca fue encontrado? Porque fue tirado por los mexicas, ¿no? O sea, se, está, está en el fondo del lago, este, si estuvo alguna vez, está en el fondo del lago, se han encontrado algunas escasas piezas, al menos que, de las que sepamos, ¿no? Seguramente se han encontrado muchas otras y se... Se fundieron y cada quien se aprovechó de ellas, pero se han encontrado algunos lingotes que fundieron los, los españoles para, para hacer de, de, estas, de este oro más fácilmente transportable. Muchos de ellos o cayeron en las zanjas o en, o, en, o en el lago y, si no sabían nadar, pues con el peso que traían eh, se fueron al fondo del lago o, eh, o los mataron directamente y cayeron en el lago y se fueron al fondo por este peso, ¿no? Entonces, pues sí, quién sabe. Pues, sí. Como princesas mayas casi, ¿no? Uh -huh. eh, esta pregunta te va a gustar, Javier, de Monse Garduño. ¿Dónde crees que está el paradero de la joya? ¿Tú dónde crees que está esa joya? Yo pienso que está en una colección privada, la verdad. O, y, eh, o, o es lo que, lo que exponía al principio. Si no está en una colección privada, está... Eh, embodegada y olvidada en algún oscuro rincón de un monasterio viejo, ¿no? Sí, puede ser. No es lo único que se me ocurre. Ashley Cortés también pregunta en ese sentido, si te llegaras a encontrar la joya, tendrías, tendría que ir a un museo, ¿no? La joya, por ser parte de la historia, o podría seguir en manos de un coleccionista. Debería estar en un museo, ¿no? Sí, que debería, porque, pues, para que todo el mundo lo, poda, lo podamos ver, o sea, y aprender y, y, y, e ir armando piezas ¿no? cada vez pues claro, y que vaya por ejemplo ahorita el, el, uno de los guerreros águila que se encontraron en el Templo Mayor ven que hay dos, uno, uno de los que podemos ver en el Templo Mayor está dando vueltas por Europa en una exposición muy bonita que se llama Aztequen justamente en la que está otro de los lingotes que les mostraba, que les comentaba, perdón y pues estaría, o sea, lo ideal sería que pudiéramos, que, que la humanidad pudiera eh, disfrutar y aprender de esa, de, ese, de esa joya, ¿no? Y de ese legado, lo que sea. Eh, Yuribe Velarde dice, ¿por qué Hernán quiso morir o que sus restos se quedaran aquí? Pues porque estuvo mucho más tiempo acá que allá, eh, lo que obtuvo, lo obtuvo por lo que hizo acá, en, en México, o sea, llegó a ser marqués, ¿no? Marqués, que era algo de la, tal vez no la esfera más alta como un ducado, pero obtuvo un marquesado, ¿no? Eh, vaya, una realeza que para nosotros a lo mejor nos parece absurda, pero para el siglo XVI, pues era todo un logro de haber venido de Extremadura, de, un, de una familia, pues aunque eran hidalgos, pues eran medio pobres. moros, sus padres, sus abuelos, pero pues realmente la fama que tuvo, que llegó a tener Cortés eh, por lo que hizo en México, bueno, pues sigue resonándonos eh, hasta a la actualidad y, y por supuesto que pues él hubiese, él hubiese querido pues, regresar, ¿no? Lo que pasa es que ya no pudo porque el rey no le hacía caso, ya, no lo, ya lo quería hacer a un lado y él, por más que lo estaba persiguiendo y envejeciéndose y haciendo corajes porque no lo, no lo recibía en audiencia, pues se fue enve envejeciendo, estuvo pues varios años eh, persiguiendo la corte en, en todo el territorio español, incluso peleó en Argel, o sea, perdió en, en la actual Argelia, se embarcó y estuvo peleando eh, supuestamente contra el pirata Barbarroja, que era un un, un, eh, un moro que tenía asolados a los a los eh, españoles y europeos en general, que mandaron toda una una expedición y estuvo peleando eh, fue un desastre esa expedición y es toda otra historia. Si les interesa, pues pueden buscarlos. Muy interesante. Fue un desastre, pero bueno, pues todo esto le, le, le fue ocasionando pues que, que envejeciera y que muriera sin, sin poder regresar a, a México, ¿no? Bueno, a no España. Siempre se quejó, ¿no? De que la corona le quedó debiendo, se sí, estaba triste, amargado, ¿no? De que, claro. No, ¿Verdad? Eh, María del Socorro Alonso Sumano dice, eh, ¿se puede considerar la presencia de beneficios para nuestro país con la llegada de Cortés y los españoles? Si es así, ¿cuáles son? Ay, es una pregunta un poco extraña y yo estas preguntas que además lo ponemos siempre en, pri en primera persona del plural, o sea, en nosotros, como bien decías al principio, eran otros españoles y también eran otras comunidades, o sea, las comunidades mesoamericanas es también distinto de lo que somos hoy, ¿no? Claro. Hablabas un bueno, poco de la fusión, entonces. Claro, estamos hablando eh, en castellano, simplemente pues eso ya es un, pues, si quieres llamarlo beneficio o un resultado derivado de la conquista, pero pues es el idioma que hablamos. Pues, no sí. podemos, somos guadalupanos, este... Aunque no creamos en, en, en ello, somos guadalupanos primero que nada. Y viene la Virgen de Guadalupe de España. ¿no? este es uf, Cambiaron muchas cosas para bien y para mal también. O sea, no somos una fusión, de, de, de, de, de una mezcla de... Se perdieron muchas cosas, se ganaron otras. Pero bueno, sí, es, está complicado responder eso. Claro, por eso la idea de complejizar, o sea, de meternos a la historia y de ver, pues sí, que las cosas no fueron blancos y negros, ¿no? varela eh, también pregunta, si los españoles no hubieran llegado a modificar nuestras creencias, ¿crees que hasta la fecha seguiríamos con sacrificios, dietas a base de lo que ofrecía la tierra y sobre todo con las mismas creencias? Es que es otra vez eso, eso de nuestras creencias, pues nuestras creencias ya no son... Ya no son en Huitzilopochtli, en, en Coatlicue, Tlaloc, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muchas, pero muchas, o sea, seguimos comiendo pozole, finalmente, ¿no? Seguimos comiendo pozole, seguimos sembrando en chinampas, bueno, seguimos, existe la, la, la, el, las chinampas, la milpa, por ejemplo. O sea, se han quedado muchísimas cosas prehispánicas, todavía en, en el ideario mexicano, en la forma de... de, de de pensar muchas cosas, este, de sentir también muchas cosas, pues seguimos teniendo esta, este, este legado ancestral metido en, en, en, en nuestras células, pero también mezclado con este otro, este otro legado que vino a, a, a cambiar lo que somos, ahora sí lo que somos, ¿no? Claro. Y esa, digamos que esa también es una oportunidad en la, de la conmemoración, o sea, rescatar... Todo estas, este, nuestras, de nuestras comunidades mesoamericanas eh, y bueno pues el loto también el otro pasado hispano ¿no? claro. eh, en el caso Adair, Aldair Tuqui en el caso de que la joya estuviera rota o separada por partes se podría saber que, que alguna joya o se podría saber eh, si, si perteneció a ese alacrán de Cortés o sea ¿qué daría algún rastro Híjole. ¿Orgánico? como para no, no, eso sí no creo. O sea, después de 500 años y con todos los movimientos que ha de haber tenido ese pobre, esa pobre, eh, o sea, la joya, y, y si tenía adentro un alacrán seco, pues ha de haber hecho todavía más chico y súper pues, eh, frágil, ¿no? Entonces, no creo que se hayan tenido los cuidados en 500 años como para, para preservarlo. Y si la pregunta de Aldair es sobre las joyas. Hijo, le estaría dificilísimo porque a lo mejor le sacan, supongamos que lo, lo funden, el oro y le sacan las, las piedras preciosas, a lo mejor hay, hay, hay algún esmeralda en un anillo por ahí, pero imposible, pienso que es imposible saber, o una perla en un arete, ¿no? Imposible saberlo. Ya rastrearlo, ¿no? Ok. Eh, María del Socorro Alonso, ¿puede repetir por favor el nombre y dónde se encuentra la exposición del caballero azteca? No, ahorita no sé en dónde está. No, se llama Azteque. Eh, no sé en dónde estará. Estuvo en, estaba en, estuvo en Stuttgart, estuvo en Berlín, estuvo en Praga. Ha estado dando vueltas. Tendrían que buscarlo. Eh, seguramente si lo googlean. Eh, está pues esperando por donde. Europa, entonces ahí sí. no sé. Pero bueno. En el, en, en el Templo Mayor podemos ver el otro caballero. Este el que, otro ¿no? caballero, claro. O sea claro. que podemos ir al Templo Mayor eh, a, a verlo. Eh, eh, Ángel Juárez, si la pieza se encontrara en una colección privada, ¿tendrían que pagar por ella para recuperarla? Híjole, no, no, no sé, no creo, no creo. Pues bueno... Pues no, ahora también eh, se han recuperado, ¿no? El INA y, y la Secretaría de Cultura han recuperado ciertas, este, ciertas obras. Eh, por ejemplo, cuando se iba a subastar en Francia, ¿no? Eso sí se logró recuperar. Uh -huh. eh, y bueno, pues nada, se regresó así, no se tuvo que pagar. Pero... O a veces, perdón, a veces los gobiernos del, del, del país cuando lo incautan o cuando lo descubren se dan cuenta del origen. Y ellos mismos lo mandan eh, de regreso, ¿no? Como acaba de suceder también con algunas piezas pequeñas, pero bueno, finalmente estaban fuera en alguna, en, en alguna colección y regresaron a México hace poco. Exacto. Y, y de hecho, según la legislación, todo lo que entra a México se queda, o se tiene que quedar. Si entrara por ahí, pues se tendría que quedar, ¿no? Eh, Ángel Juárez, no. Ángel, perdóname ya eso, ya lo leímos. Alexander Ramírez. ¿Podría ser probable que la, joya, que la joya nunca haya existido y por eso no se conozca su paradero? Pues no creo por los escritos de los monjes, ¿no? O sea, desde 1597, 1743, 1775, me parece. O sea, están, están las, las historias, está el o sea, han pasado muchos siglos que han narrado la existencia de esa joya, e incluso, bueno, está esta, esta nota de 1948 que habla de la misma joya, ¿no? Ahora, lo que no, tal vez, perdón, Paula, tal vez lo que no sepamos exactamente es si tenía la forma que ilustró el monje esa imagen que les mostré, eso es lo que sí, pues a lo mejor le echó algo de imaginación, pero de que existió, seguramente que sí existió, o sea, hay varios antecedentes que demuestran que sí. Mira, eso justo pregunta, Carla del Valle, ¿se ha encontrado alguna joya de este tipo con esas características? Pensándose. Es bien interesante esa pregunta porque en, a principios del siglo XX un, un historiador sacó un, un manuscrito donde decía que se habían equivocado y que habían dicho que, que él había encontrado la joya del escorpión, así lo menciona, en el Instituto Valencia de Don Juan, en, en Valencia y un instituto tal, este, y que también tiene una colección, de artefactos históricos, y ahí hay un pendiente muy similar, por ahí lo tengo en algún escrito en internet, muy similar al del, al del alacrán, también con esmeraldas, eh, con las mismas cadenitas, con perlas y todo, pero tiene un reptilcito, como, también como del mismo tamaño, pero un reptil. Entonces lo que decía este historiador era que se habían equivocado y habían escrito escorpión, refiriéndose a un reptil que vive en morelos y que hay en esa zona que se llama Oderma horridum, como lo conocemos eh, con nombre científico pero es el monstruo de gila o el lagarto enchaquirado que es un pues es, pues es un animal bastante grande que también es ponzoñoso pero que para que te pique un animal de ese tipo pues es más difícil no porque lo ves venir o no que te pique que te muerda porque además no es no es que tiene aguijón te tiene que morder y casi, casi que masticarte, ¿no? O sea, te tiene que inyectar el veneno en, el, en donde te haya mordido para que, o sea, tiene una, una, una mordedura muy fuerte. Entonces se prensa en, la, en, en, en las patas de los venados o del, del, del animal y se le queda ya agarrado mientras el otro va escapándose. Y les digo, es un animal, pues ahí, ¿dónde la cámara? Así, es un animal bastante grande, pesado que no podía estar adentro de un exvoto, o sea, no, el, el, lo que decía el historiador era que habían confundido la palabra escorpión con alacrán, que puede ser eh, sinónimo, pero este, bueno, esa es, esa es el, el, la joya similar, ¿no? el exvoto, que ahora los, lo, lo, lo que conocemos como exvoto son las pinturas, esta que dice, Ay, por favor, este, eh, virgencita, que se salve, o que no vea tránsito mi camioneta, que no tiene placas, o algo así, y, y dibujan la, la camioneta y todo, ¿no? Esos son los exvotos actuales, pero antes eran, pues, joyas, ¿no? Sí, y sigue habiendo muchos, ¿no? Claro. Bueno, pues, Sua Suba Varela, Varela justamente dice que debe haber muchísimas joyas más perdidas, y bueno, esta es de las pocas que se saben, ¿no? Claro. Eh, y aquí entonces terminamos ya con las preguntas en redes, y volvemos al Zoom. Acá tenemos a Ariana Zamora González. ¿Quieres abrir tu cámara o tu micrófono, Ariana? Andas por ahí, Ariana, o quieres. Bueno, si quieren la leo yo. Si se hubiera muerto Hernán Cortés por la picadura del alacrán, ¿cómo hubiera cambiado el rumbo de la conquista? Es que esas preguntas de hubiera son muy complicadas, porque, pues, es que. Quién sabe, ¿verdad? Sí, o mejor... sea, hubiera venido alguien más. O eh, oh, qué tal que Luisa Chicotenca se empodera, ¿no? Esposa de Pedro de Alvarado y entonces son los tlaxcaltecas realmente, bueno, que finalmente ellos eran parte de los conquistadores, ¿no? Claro, pero de todas formas hubieran venido los ejércitos españoles y hubieran sometido a los tlaxcaltecas, o sea, de cualquier sí. forma hubiera, hubiera habido un sometimiento español porque era un, una civilización militarmente superior, entonces, ¿no? Entonces, pues sí, aunque los números fueran más entonces, recordemos que las plagas estaban eh, haciendo estragos en la población también, ¿no? Sí, y además se utilizaban utilizando. como armas biológicas, este, distribuir eh, mantas de gente varil, con, con, con viruela o con enfermedades eh, que no conocían en, en el Nuevo Mundo, las distribuían a las comunidades indígenas para que se contagiaran y se fueran, pues se fueran diezmando, ¿no? Sus poblaciones. Entonces, yo pienso que eventualmente algún otro conquistador, capitán, llámese como quiera, hubieran, hubieran llegado. Porque estaban buscando oro uh -huh. y nuevas tierras, ¿no? Pues sí, recursos para hacer la guerra, ¿no? No solo... No, pues sí. sí. Eh, y otra vez Ariadna, que ha estado muy, muy participativa hoy. No sé si quieras abrir tu micrófono y ya cerramos contigo. Gracias. Eh, bueno, es que cuando yo escuché que, de, bueno, si ¿sí me escucha bien, es que mi mamá está con una clase de no sé, Sí. Ah, ok. Este, cuando escuché que, que alguien le ofrecía una alacrán a la Virgen, me pareció muy extraño, porque pues, si uno quiere ofrecerle algo a la Virgen, al menos soy uno no piensa primero que la de una más bien le parece como lo contrario, una religión, no porque los alacranes pues, no se ven muy, que digamos, angelicales algo así. Entonces, me pregunta si esa misma percepción no se tenía en ese entonces. ¿No fue de alguna forma como una de broto, darle una alacrana de la vida? Bueno, es que no es que le llevara literalmente un alacrán, ¿no? O sea, le llevó una joya preciosa de oro con perlas, esmeraldas y tallado preciosamente. Que tenía dentro el cuerpo de la lacra, no sé, seguramente que no se vería, ¿no? Pero era una joya para que lo tuviera aquí colgando, como no sé si alguno de ustedes llegó a conocer los famosos Maquech, que son unos, unos escarabajos que eh, en Yucatán, que yo creo que eso ya no lo hacen, que les pegaban arriba, vivos, les pegaban arriba como piedritas este, de, de fantasía, de. Y unas, unas cadenitas para que te lo pusieras aquí o lo tuvieras como un pendiente y entonces tienes al animalito dándote vueltas en, en una cadenita, ¿no? Vaya, válgaseme la, la comparación, pero pues era, un, era una joya preciosa la que le estaba dando Ariadna, ¿no? No era un, un... Como que no, ¿para qué te curé? Le hubiera dicho a la Virgen, ¿no? ¿Para que me traigas este bicho feo? Gracias. Muchísimas gracias. Realmente se nos ha ido, ya son 8.10, ya estamos sobre el tiempo. Eh, yo quisiera agradecerte Javier mucho por esta plática y para cerrar un poco las recomendaciones también, siempre hacemos recomendaciones de que si queremos conocer al personaje de Hernán Cortés, conocer sobre su vida y obra, ¿qué bibliografía recomiendas? Justo acaba de salir en México el mes pasado eh, una biografía que se llama Hernán Cortés, eh, una biografía para el siglo XXI, de un historiador que se llama, español, que se llama Esteban Mira Caballos. Eh, es un súper libro, eh, muy bien escrito, muy bien documentado, eh, fácilmente eh, digerible, digamos, es una lectura fácil. Está el libro de Juan Miralles también, eh, Hernán Cortés, el inventor de México. Por supuesto, ya el, el, el famosísimo libro de José Luis Martínez, la biografía de, de, de Hernán Cortés y los documentos cortesianos, que son ya para o sea, para clavarse mucho más en la, en la personalidad y en los escritos que hizo este personaje. no Pero bueno, está les digo, el de Miralles, el de Mira Caballos que es muy bueno. Eh, y hay varias, varias otras biografías pero principalmente estas, estas que les digo son pues, como muy fáciles y muy eh, muy digeribles en un inicio para si les interesa más pues ya ir profundizando y estas mismas eh, referencias contienen mucha más literatura por la que ya pueden ir profundizando si les interesa determinado tema en particular ¿no? Pues muchísimas gracias, esperamos tu libro también Javier, a ver si ¿No? da como para eso. Eh, y mientras, de verdad, muchas gracias por esta charla, que ha sido eh, amena, divertida, interesante. Eh, me da mucho gusto que haya habido pues, buena participación. Eh, gracias a ti, gracias a comunidad. Aquí están apareciendo ya Marcela Díez, la coordinadora de comunidad, eh, Memo Arana, Laurita por ahí, Edna, eh, Gracias por esta organización y por habernos acogido hoy con el alacrán de Cortés al doctor Javier López Medellín. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos y a todas por estar y por ayudarnos a salir. No sé si algo más, Marcela. ¿Algo más, Javier, para cerrar? Pues no, muchísimas gracias. Este, y pues... Aprendamos si, si nos gusta la cuestión histórica y también viéndola hacia los tiempos actuales, ¿no? o sea, trayéndola y viéndola la frescura que sigue teniendo mucha, mucha, mucha de las acciones y de las actividades que emprendieron estos personajes históricos, no solo del siglo XVI, sino a lo largo de la historia, no y que son, pues que seguimos caminándolos y respirándolos todo el tiempo, no y respirándolas, por supuesto. Sí, de acuerdo. Es una historia es muy presente, ¿no? Exacto. Esta historia es muy presente. Pues muchas gracias. Gracias entonces Marcela, Laura, Memo. Gracias Muchas Fabián. gracias Javier, realmente fascinante y maravilloso lo, lo, lo simple que planteaste una cuestión histórica que es muy compleja y que nos remite muy bien a lo que somos actualmente. Realmente te agradezco mucho, me, me, me gustó muchísimo tu exposición. Te agradezco, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, que tengan buena noche y buen fin de semana.